Podemos descargar desde esta página. Es gratis. Dejaré el enlace en la descripción del video. La instalación es tan fácil que ni la comento. Abrimos. PC Manager. Vamos a entrar a Process Management. Aquí tenemos aplicaciones que pueden estar haciendo que no vaya lo más rápido posible nuestro sistema. Si alguna no la utilizas, puedes matar su proceso para que no consuma recursos haciendo clic en End. Así de fácil es señores. Gracias por la visita.